Hay novedades con la presunta envenenadora de Guaymallén, Sofía Fernández. Con Exactamente, esto. con ese nombre es como se la conoce, ¿no? A Karen Oviedo. ...que la verdad tuvo tanta repercusión a nivel nacional en febrero de este año, no hace tanto... Sí. ...sin embargo miren con la rapidez que ya llega a juicio por jurados... ...cuándo el próximo 28 de noviembre y se estima que dure unos días hasta los primeros días de diciembre... ...la verdad es que llega complicada Karen Oviedo, recordemos que esta mujer está acusada... ...en primera instancia por la muerte de quien era su pareja, Rolando Ángel Aquino... ¿Y por qué llega a esta instancia y por qué se la conoce como la envenenadora? Bueno, porque en realidad lo que al menos se presupone y lo que ha investigado la Fiscalía hasta el momento es que Karen Oviedo le daba de beber a su pareja una sustancia que se usa de anticongelante para automóviles. La verdad es que inclusive cuando se dio a conocer el nombre, el nombre de esta sustancia, quienes estaban a cargo de, eh, diríamos, de la medicina toxicológica, nos recomendaban no mencionarla, inclusive por el daño que causa esta sustancia. O sea, piden no mencionarlo para que nadie más tenga la idea de envenenar con esto. Exactamente. Hay un antecedente importante en Estados Unidos también, de una mujer sí. que habría envenenado a su pareja. Insistimos con la misma sustancia que hacemos caso y no mencionamos. Exactamente. Bueno, y bueno, es, es bueno ese dato, pero en la Argentina no hay antecedentes. Antecedentes, claro. al menos con estas características. Para ir eh, cerrando y escuchar a los abogados, por un lado se la acusa de esa muerte... Pero hay algo particular y es que ella eh, a través o al menos lo que presupone la fiscalía es que ella buscó en su teléfono de celular porque en el historial así estaba que había buscado esa sustancia para comprarla por mercado libre. Esa es la primera como a ver el primer indicio, indicio que de esta, lleva de, directamente a tenerla como la principal sospechosa claro. de esta situación. Pero no solamente eso sino que una vez conocido la sí. muerte de Aquino se eh, conoce que años anteriores, en el 2019, julio de ese año, murió el hijo de claro. eh, Aquino, eh, quien había estado de vacaciones en la casa de su papá y que eh, muere por una falla multiorgánica. La madre se preguntaba, pero si mi hijo estaba sano, claro. ¿qué le pasó? Bueno, el misterio no terminó ahí, sino que cuando pasa lo de Aquino se dan cuenta que en ese año también se había buscado y se había comprado la misma sustancia. Por lo tanto, la Fiscalía presupone que a ambos mató con la misma sustancia y con el mismo modus operandi. Todo eso se va a ventilar en un juicio por jurados el próximo 28 de noviembre. ¿Qué dicen los abogados? Sí. Que es inocente y además que eh, Aquino era quien le manipulaba su teléfono. Se la acusa, se la imputa a mi defendida. Karen Oviedo, del homicidio de su pareja, de su concubino. Y después este, surgió la segunda hipótesis, la segunda causa, que es la, era el homicidio del hijo de la, de la pareja de él, un chico menor, que es que, un hecho que ocurrió en julio del 2019. Nosotros consideramos eh, plenamente que Karen es inocente y al mismo tiempo consideramos eh, que el Ministerio Público si bien ha realizado un excelente trabajo en cuanto a la investigación, no tiene ninguna prueba directa, ninguna prueba real, ni, ni, ni de sustento eh, jurídico para poder lograr inculpar a nuestra pupila procesal. Estamos convencidos de que no fue, no, no es que creemos, estamos convencidos de la inocencia de ella. ¿Cómo lo van a probar? A través de los elementos probatorios que esta defensa técnica eh, ha ido aportando al expediente y va a seguir aportando y va a tratar de demostrar, y al jurado de, de que las pruebas que nosotros aportamos sí son reales y son y son concretas y no son solo indicios y presunciones como las hasta ahora ha demostrado el ministerio público nunca se ha podido comprobar hasta ahora eh, dudo que se pueda llegar a comprobar en el proceso pero no se comprobó que la señora Bio fue la que compró ese ese elemento insidioso uh -huh. que podría haber sido otra persona dice. podría haber sido totalmente otra persona o podría haber sido inclusive el mismo la misma víctima que, que haya querido ingerirlo para para autodestruirse había un problema que el marido la pareja de ella le manipulaba el teléfono. Y, eh, porque era muy celoso, había problemas en la pareja, y le manipulaba el teléfono. Él le manipulaba y mandaba los mensajes. Y no le hacía utilizar el teléfono a ella. Tapa, tenemos esa, esa, esa prueba que nosotros vamos, vamos, es prueba fundamental para nosotros vamos a probar.